Sí, es la tercera y última conferencia de esta triada maravillosa de, de, de filólogos y lingüistas que, que investigan acerca del español en América. ¿no? Y, y para mí es un honor presentar a, a Juan Sánchez Méndez porque la labor que ha venido haciendo Juan Sánchez Méndez desde hace bastante tiempo eh, ha sido... Eh, reforzar, revitalizar, eh, impulsar lo, los estudios del, del español hablado en América, tal como comentábamos con, con las conferencias de, de Biórica, Coditza y de Elena Díez del Corral, eh, en esa relación directa de, del filólogo con el documento, y que el documento te aporte una serie de datos, el, el documento te, te hable, ¿no? y ya luego uno con con todo este aparataje conceptual propio de la, de la lingüística, de la disciplina lingüística y también de la disciplina filológica, arma el tinglado, como se diría eh, coloquialmente, para eh, seguir con estos estudios. Es interesante que, que sea... Eh, Suiza como territorio, este espacio que, que alberga esto, estos nuevos bríos, esto, estos nuevos aires de, de la historia de la lengua española en América. Y bueno, Juan Sánchez Méndez, eh, eh, de la Universidad de Nochatel, nos va a presentar, ay, Juan, Pedro, Juan Pedro Sánchez Méndez, perdón, eh, nos va a presentar eh, la conferencia A vueltas con la periodización, de la historia del español americano, y vean vean como poco a poco vamos aterrizando justamente a esta idea de la tipologización, ¿no? que, que es lo que aplaudimos de este ensayo inaugural de, de Pedro Enrique Ureña. Eh, querido mío, el micrófono es todo tuyo, y también eh, el compartir en pantalla si así lo necesitas. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye muy bien. Perfecto, entonces primero voy a compartir pantalla, vamos a ver. Eh, ahora se ve bien el, así el mapa de, de mi querida América, ¿verdad? Se ve bien la portada. Sí, sí. Estupendo. Bueno, en, bueno, en primer lugar, eh, muchísimas gracias por tus eh, palabras, en Soledad. Muchísimas gracias también por esta invitación. Para mí siempre es una alegría eh, poder hablar de, de estos temas que ocupan mi, mi quehacer, por los que siento verdaderamente pasión. En, en realidad, Suiza se ha convertido pues en, efectivamente, en una especie de pequeña avanzadilla, modesta, sobre la historia del español americano, pero no tanto por los suizos. Lo digo de otra manera, porque siempre es una alegría eh, hablar de estos temas y sobre todo con hispanoamericanos. Eh, fíjense, antes de, de la, las independencias, en la época... Eh, de los virreinatos. En la época virreinal eh, se hablaba de españoles americanos. Tras las independencias, pues la situación ha dado un buerco en lo que a mí personalmente se refiere por cuanto yo me he convertido en un americano español. Ese americano español es el que se ha ido a Suiza y desde allí pues eh, los suizos me han permitido seguir y me han animado a seguir trabajando sobre estos temas, pero bueno, en realidad eh, no es tanto Suiza que, nos, que, que también, que nos da medios, como el hecho de que pues, estamos formando allí un pequeño equipo, eh, el genio formado pues, por Elena Padrón, por Antonio Corredor, se ha apuntado recientemente también en Erea Parro, Mayalen Blas, que, es decir, estamos formando allí un pequeño equipo con unas nuevas concepciones sobre América, sobre la historia de América. Eh, que espero que con el tiempo pues, vaya dando su fruto. Será mi pequeña contribución como eh, americano, español, a, a lo que es eh, Hispanoamérica. Bien, el, voy a tratar aquí eh, un tema que de alguna manera también ocupó el quehacer del de eximio Pedro Enrique Zureña, que es el de la periodización, si bien él trabajó sobre todo cuestiones de periodización literaria, pero yo me iré a cuestiones de historia, de, eh, tanto interna como externa, historia lingüística de América. Y en varios sentidos, lo que voy a presentar aquí en tronca con lo que fue el hilo vertebrador de este dominicano universal, eh, caracterizado por la amplitud de temas que trata y también por la ferviente defensa de la unidad e independencia espiritual de América. Eh, Parto también de, eh, de otra frase de Coserio, en realidad, parafraseo a Eugenio Coserio, eh, para decir que el español americano es básicamente español, sin más adjetivo. Es español sin más adjetivo. Y es algo que voy a intentar eh, plantear aquí. No es tanto la historia de América como una visión global a la que obliga eh, esta periodización del de, eh, español americano. bien en, Está asumido, eh, generalmente en todas las periodizaciones que se han hecho de todas las lenguas, pues que establecer una periodización de la historia de una lengua en realidad es algo artificial, porque la historia de la lengua es un continuum, un cambio progresivo a lo largo del tiempo en el que no hay un momento anterior y otro posterior. Por ejemplo, el paso del latín al romance no es que a las cinco de la mañana los padres se levantaran asustados diciendo, Dios mío, yo hablo latín y mis hijos ya hablan romance, así de golpe, sino que hay una cadena sucesiva de generaciones eh, en las que el latín se va transformando en romance y son los filólogos y los lingüistas los que establecen determinados sitios. Eh, en realidad, aunque es, eso es así, Establecer eh, periodos en la historia sí que eh, tiene tres características importantes. En primer lugar, es una herramienta metodológica que permite eh, entender mejor la historia de la lengua. Eh, en periodos, por cuanto la misma documentación presenta eh, momentos en los que se ve mucha mayor estabilidad lingüística, otros en los que hay mucha variación lingüística, otros en los que aparecen determinadas características que no están en otros periodos, y nos permite seguir esa, eh, entender mejor y estudiar mejor los cambios y los procesos que se producen en esos periodos. Por lo tanto, es una herramienta teórica válida, válida, aunque sea arbitraria muchas veces los jalones, las parcelas que queramos establecer tiene un segunda, una segunda característica esta periodización y es que sirve también como síntesis que permite una visión de conjunto de los principales hechos e hitos que jalonan la historia de una lengua, hechos externos es decir, historia externa la historia externa no es más que la historia de los hablantes de una lengua, lo que han pensado sobre esa lengua, las modas los cambios, los prejuicios, las alegrías las tristezas la historia de esos hablantes y la historia interna. La historia interna que deja aparte a de los hablantes, la historia interna es la historia del sistema, no de los hablantes del sistema, sino la historia del sistema. Desde el nivel léxico, aunque el léxico está más hacia la historia externa, es la parte más superficial de la lengua, y el corazón de la lengua, que es el nivel fonético-fonológico o la pronunciación, y el nivel eh, básicamente morfosintáctico, haciendo abstracción de todo lo demás. Criterios internos y externos. y esta permite esta síntesis global y la tercera característica está a pesar de aquellos que establecen la periodización es a través de una lectura eh, una especie de metadatos de lectura entre líneas que permiten las periodizaciones por cuanto en la periodización se plasma la ideología los prejuicios eh, los avances científicos las concepciones de aquellos que la establecen y dicen mucho más de lo que muchas veces a sus autores sospecharían o les gustaría decir. Bien, eh, las periodizaciones que se han hecho para el caso del español han sido básicamente desde el punto de vista externo de la lengua, es decir, la historia de sus hablantes, y se si ha hecho poco desde el punto de vista interno. Sí, sí que se ha tratado sobre todo la pronunciación y la fonología, pero no tanto a la morfosintaxis que en las últimas décadas pues, se está conociendo un interés importante y está dando lugar a verdaderas gramáticas históricas del español que eh, en realidad pues, eh, las necesitaba, así en mayor profundidad. Y al mismo tiempo eh, hay que decir que estas historias externas, y lo vamos a ver, en realidad se han establecido utilizando criterios externos, que son criterios literarios, criterios culturales, eh, criterios históricos, etcétera, eh, por cuanto pertenecen a los hablantes, pero, eh, y esto se, se refleja muy bien, muchas veces, y voy a hacer una reivindicación aquí también de este, de lo que yo llamo el documento indiano, muchas veces eh, se hace utilizando textos literarios, incluso una gran colección de libros como los que ha sacado Concepción Compañ en México, que es una morfosintaxis histórica del español, utiliza básicamente textos literarios. Sin embargo, lo que en Sevilla me decían así de manera un tanto desenfadada, uno de los bibliotecarios, lo, lo que él llamaba los papeles de los abuelos. Hay que ver lo que escribían los abuelos con tantos papeles que hay aquí. Y esos papeles de los abuelos que son cartas, que son eh, declaraciones de testigos, que son notas, que son facturas, que son eh, autos, etcétera Esos que en teoría serían intrascendentes, que no pasan de la esfera de lo personal, de lo íntimo, de lo individual... Eh, se están revelando como una fuente enorme de datos para la historia de la lengua española. Y digo española, y eso incluye a América y también incluye a España. Y de alguna manera han trastocado lo que son las periodizaciones que, que se han hecho para el español por cuanto no terminan de encajar lo que dice la lengua de esos documentos modestos con eh, lo que es los periodos históricos que se establecen, hay ciertos desajustes, y en el caso de América, esos desajustes pueden ser, como vamos a ver, pues bastante notorios y dar lugar a pequeñas eh, distorsiones. Yo voy, no voy a hablar aquí nada más que de lo que me han dicho mis documentos, a mí y a mi equipo, lo que han dicho mis documentos, y a partir de ahí, pues establecer determinados criterios. Si se me permite eh, una metáfora, eh, que yo he empleado algunas veces con mi equipo en nuestra eh, estudiar eh, la historia de la lengua solo a partir de fuentes literarias sería lo mismo que hacer estudiar anatomía humana un médico que estudia anatomía humana basándose en el David de Miguel Ángel o en las esculturas de Oda, que son idealizaciones, pero no responde al ser humano real. El ser humano real es alto, bajo, gordito, delgadito, rechoncho, rubio, moreno, con la tez oscura, con la tez más clara, es hombre, es mujer. El ser humano es muy diverso y es, en realidad, eso es lo que es el ser humano. Aplicado esta analogía al lenguaje, o aplicado esto por analogía al lenguaje, pues tenemos los grandes monumentos literarios, que son verdaderas obras, desde el punto de vista lingüístico, enormes, son como ese David de Miguel Ángel, pero no, no, hay que ir a las cartas, a los documentos, a, la, a las cartas de los abuelos, porque es la lengua del pueblo, la lengua humilde, que está ahí, y que refleja mucho eh, la, la verdadera realidad, eh, los datos empíricos Bien, voy a partir ya, voy a hacer en primer lugar una visión, porque dispongo o no dispongo de mucho tiempo, voy a hacer una visión general de las periodizaciones que se han hecho, eh, sobre todo para América, y luego voy a hacer una propuesta de periodización donde voy a unir los criterios externos, que han manejado algunos historiadores como guitarte y los criterios internos, que es a partir de lo que nos dicen los documentos. Fíjense, la historia eh, de la lengua española se basa sobre todo por el gran consenso en la que estableció ya la PESA, es decir, un periodo de orígenes que llega hasta el siglo XI, el periodo medieval, el periodo preclásico, eh, bueno, los cinco periodos hasta llegar al periodo moderno, que es el siglo XVIII. Y luego una historia interna en tres fases según la estabilidad del sistema lingüístico que estableció Everett. Bien, el... Problema que tiene, eh, el primer problema que hay es que todavía no se han hecho muchos estudios para aunar, hacer coincidir la historia interna con la historia externa. Por ese desfase que he dicho en cuanto a las fuentes y porque muchas veces, ya lo han dicho algunos estudiosos, los eh, periodos internos de cambios lingüísticos eh, muchas veces casan mal con los periodos externos. Y falta, eh, por un lado, esa, esa perspectiva eh, integradora. El segundo problema que tiene eh, esta periodización, sobre todo de la pesa, es que básicamente historicista, es decir, que parte de hechos externos y precisamente esa eh, exterioridad de la lengua pues muchas veces deja fuera eh, muchos elementos importantes. Eh, lo digo de otra manera. Fíjense, en, eh, en español en realidad se habla de la revolución fonológica del siglo de oro, pero en realidad hubo tres revoluciones lingüísticas en español, tres, y en las tres va a participar activamente América, o mejor dicho, la lengua española se americanizó en la manera en la que Hispanoamérica también va a responder o va a resolver estas tres revoluciones. Revolución en sentido lingüístico, no tiene ninguna connotación política, en sentido lingüístico es que hay un antes y un después, un antes y un después claramente. Entonces, cuando hay, hubo, en primer lugar, una revolución léxica, que es la parte más superficial. Revolución léxica que se va a producir en dos fases. En la primera, la Edad Media, que da lugar a lo que es el español escrito a través de Alfonso X. Sali. Se escribía en latín, pasa a escribirse en castellano, en romance, por fin, y se desarrolla un vocabulario muy extenso a partir de préstamos del latín, del griego, del árabe, de otros romances, etcétera. La segunda parte de esta revolución fonológica se va a producir concretamente a partir de 1492, con la incorporación de América, donde se va a americanizar gran parte del vocabulario del español. La segunda revolución es la llamada revolución fonológica del siglo de oro, que va a heredar América. Y la tercera revolución, y esta es a partir de los estudios que se han hecho del español del siglo XVIII, se va a producir en el siglo XVIII. Algo pasó en la sintaxis del siglo XVIII en el español, en el español en general, porque la sintaxis del español actual tiene muchos elementos que eran desconocidos para alguien del siglo XVII y del siglo XVI, hasta el punto que podría pensar que somos extranjeros. De la misma manera que un hombre o una mujer del siglo XV podrían pensar... Que un castellano del siglo XVI era un extranjero por su manera de pronunciar. Algo pasó en la sintaxis, pero ese algo que pasó en la sintaxis, de alguna manera, fue distinto en España y América. Esto queda fuera de estas periodizaciones externas, pero sí que nos permite ya un exodion para unir la historia interna y la historia externa. Bien, eh, el tercer problema que tiene este, y este sí es un problema de más calado, es que esta historia, en realidad, la historia en, en América, de la España en América, abarcaría solo los dos últimos periodos, el periodo clásico y el periodo moderno. Pero América está prácticamente ausente de esta periodización. Está ausente. Porque hay una, o bien por una, porque se desconocía mucho de la historia del español en América, o bien porque había cierta. Eh, Atribución dialectal de lo americano, erróneamente dialectal en cuanto se tiene en cuenta el espacio de variación y el carácter policéntrico del español, y esto es fundamental. El, el español hoy día es una lengua policéntrica y no es una lengua monocéntrica como puede ser el, el francés, por ejemplo, y de alguna manera América era como una especie de apéndice de esta eh, periodización cuando América, por derecho propio, tiene que entrar en esta periodización, por cuanto también se van a producir una serie de cambios y una manera americana de responder a los cambios que se están dando que pasarán a formar parte muchas veces de la norma de eh, muchas regiones países americanos y que es español, como el español que pueda haber en, en Burgos, Buenos Aires, México, etc. De alguna manera, esta periodización... América era ajena a esta periodización, le era ajena a esta, esta periodización. Sin embargo, sí que ha habido algunas propuestas de periodización del español americano. Ya empezó con José, eh, eh, eh, Rufino José Cuervo, eh, que fue el primero que introdujo a América en los estudios eh, históricos, eh, científicos, y que ha ido desarrollándose eh, paulatinamente. Voy a hacer una revisión muy rápida. Por un lado tenemos... Los dos periodos en los que dividió la historia americana del español, la etapa colonial e independiente, Rufino José Cuervo, Fragón, mucho más modernamente, pues hay yo también otros dos periodos, el llamado periodo fundacional y la segunda etapa, que es a partir del siglo XVII. Bueno, en realidad, en dos periodos, como vamos a ver, no recoge, no sintetiza bien la historia del español. La propuesta que más éxito ha tenido ha sido la de Guitarte. Guitarte... Eh, que dividió la historia del español americano en cinco periodos. El periodo de orígenes y formación del español americano, que ya está en las primeras décadas del siglo XVI, el periodo que se llama florecimiento del mundo colonial del siglo XVI al, al último tercio del XVIII, el peaje a la época independiente, que serían apenas dos tres decenios, que da lugar a la América independiente y las polémicas lingüísticas que luego se van a dar en el siglo XIX, la época independiente, que es la época de conformación de las normas americanas, y el siglo XX, que es la época de reencuentro, de creación de las distintas academias asociadas del español, la creación de, o la búsqueda de una norma panhispánica, búsqueda de unidad de la lengua, de reencuentro, por decirlo así. Bien, esta propuesta de guitarte en primer lugar, es muy historicista y apenas tiene en cuenta estas tres revoluciones que yo he señalado para el caso del español, es decir, no tiene en cuenta criterios internos, al mismo tiempo, por ejemplo, los periodos que establece, porque él lo hace como una especie de apéndice a la historia general de, de, del español, pero habría que hacer una periodización del español, la que hay es para España, pero habría que hacer una periodización del español que incluya también América, puesto que América y España tienen común el español, sin más adjetivo, como había dicho al principio. Bueno, lo hace de alguna manera como adenda, apéndice, a, para completar la periodización del español. Eh, y darle un poquito pues, una dimensión americana, que luego la sintetizó en tres periodos, eh, el de unidad, divergencia y después convergencia, divergencia, sobre todo las polémicas del siglo XIX, y el de convergencia a partir del siglo del siglo XX. Pero bien, el, el peaje a la época independiente en realidad dura tres décadas, en los orígenes m, duran dos décadas, esto es raro en las periodizaciones, las periodizaciones suelen marcar siglos, es decir, que se adapta mal a lo que dicen los documentos y a lo que observamos en los documentos y a lo que observamos también en los escritos de la llamada ilustración hispanoamericana. Eh, desde Alemania sí que se han propuesto ya... Eh, desde la romanística alemana, algunas propuestas de periodización muy interesantes, puesto que aunan tanto criterios internos como externos y el espacio comunicativo. Por ejemplo, está la de Lutke, que habla de cinco etapas, que dejo aquí solo señaladas por, por falta de tiempo, así podré concentrarme luego en la propuesta de periodización que voy a hacer. Eh, por un lado, luego está la más revolucionaria de Zimmermann, Chimelman sencillamente, como decimos en España, se le fue la olla. Él habla de que habría que tener en cuenta, por ejemplo, él habla de la priorización del español de América, de, en México, eh, que se podía extrapolar mutatis mutandis, también a América, pero no solo la historia del español, sino también la historia del náhuatl y la historia del contacto entre el español y el náhuatl. Eh, bien, la propuesta de, de priorización de Chimeman es interesante en algunos aspectos, pero llevaría, al atomismo, a crear tantas fases como queramos. Podríamos establecer, por ejemplo, así, aplicando estos censos, los criterios que dice, hasta 28, 30 etapas en el español de México. Y lo que aplica para, para América también podría servir para el alemán, para el inglés y para todas las lenguas del mundo, puesto que no hay ninguna o muy poquitas lenguas del mundo en su historia no han estado en contacto con otras lenguas. Por lo tanto, es una periodización que llevaría pues eso, a una atomización absurdum pero en parte, sobre todo, de la propuesta que ya hizo Lutke, que me parece mucho más sensato y se acerca más a el parte de, de, de, de rica documentación también, se acerca más a, a la experiencia que yo he tenido con los eh, documentos. Porque es eh, eh, media hora, ¿verdad? Soledad, lo que tenemos, ¿no? Para que luego haya debate, ¿verdad? Claro, puede ser media hora, 40 minutos, tú, tú decides. En total es una hora, incluyendo el, el debate. Vale, vale, sí, lo digo porque así. Bueno, de hecho, solo una breve pincelada me puedo centrarlo en la como una sin del español americano. Bien, eh, para establecer una periodización, la que propongo la periodización, teniendo en cuenta estas propuestas de la romanística alemana, también las de guitarte, también las de cuervo, de alguna manera también las de eh, Frago. Y aunando eh, la evolución interna y la evolución externa, propongo una eh, reelaboración de, de las... A ver, que no me líen con las diapositivas. Propongo una, una reelaboración de, eh, de la periodización del español de América basada en hechos internos y externos. en lo que me dicen mis documentos y en los hechos externos que para todo ellos conocemos. Y me baso en tres principios básicos. Porque mi idea no es proponer tanto una periodización del español de América como proponer una periodización que se integre en la periodización del español, donde aparezca América. ¿Qué quiero decir con esto? Primer criterio importante que utilizo en esta periodización. Eh, perdón, me he ido ahí. El primer criterio es que a partir del siglo XVI, y así ya lo estableció Lutke, el español, la historia del español se bifurca. Se bifurca en una rama americana y en una rama europea. En una rama europea, que es el español peninsular, que es nada más que un estado de variación que continúa ininterrumpidamente desde la edad media, continúa hasta la época actual y sigue con la misma configuración interna que tenía. Y cuando digo estado de variación es porque toda lengua, es decir, la lengua que hoy tenemos, convertida en muchas variedades, llamémosle chileno, mexicano, español, andaluz, etcétera. Esta lengua no es producto de una fragmentación de una lengua originaria que era un bloque monolítico, sino que toda lengua, y el español también, toda lengua no es más que un estado de variación siempre constante. Estado de variación, diatópico, diastrático y diafásico, siempre. Y el cambio lingüístico, lo que llamamos etapas y cambio lingüístico, no es más que el paso de un estado de variación a otro estado de variación. Por lo tanto, el español de España era un estado de variación que se llevó al Nuevo Mundo, al Nuevo Mundo no llevó tanto el español como el estado de variación que reflejaba el español. Y la historia del español se bifurcó en la rama peninsular, pero también en las variedades contactuales, una variedad contactual es aquella que procede del contacto entre distintas variedades, como síntesis de ellas. Variedades contactuales que llevaron a una reestructuración patrimonial, en palabras de Rivarola, y una reasignación de variantes, es decir, surgen las variedades americanas del español, que dan lugar a una nueva configuración interna del idioma. Mientras que la configuración en España es la que viene desde la edad media, en América nace ex novo, se reconfigura, surge un nuevo español. Eso forma también parte de la americanización del español. Hay nuevos elementos, valoración social y elementos constitutivos del idioma distintos que son tan españoles como los que hay en España. No se trata de elementos dialectales, se trataría de in situ la adaptación de la lengua a un nuevo mundo, un nuevo espacio, a una nueva sociedad y a una ampliación al mundo hispano. Mundo hispano que afortunadamente hoy día es básicamente eh, policéntrico. Segundo elemento importante para la periodización que hay que tener en cuenta es que hay que integrar historia interna e historia externa. Historia de los hablantes e historia del sistema que hablan esos hablantes. Y esto se puede hacer como bueno ya lo reflejó Zimmerman, que la historia de la lengua es la lucha entre el desarrollo libre de la lengua y la intervención que inhibe o reconduce ese desarrollo. Intervención, por ejemplo, de las academias, de los puristas, de las gramáticas, de la ortografía, etcétera. Una manera excelente de integrar eh, los hechos internos y externos viene también desde la romanística alemana, concretamente de Stolzberg Reicher, que hablaba de la triple historicidad del lenguaje y una periodización parte de esa historicidad. Por un lado, desde el punto de vista interno es el cambio lingüístico. Eh, lo que le da historia a la lengua es el cambio lingüístico en ese estado de variación constante, va cambiando. Es una perspectiva claramente interna. El segundo, la historicidad, variación lingüística. Esta es externa, es sociolingüística. Tiene que ver, primero, tenemos el cambio lingüístico, pero el cambio lingüístico da lugar a variación lingüística entre los que dicen vido y los que dicen vio, los que dicen si yo fuere, entre los que dicen si yo fuera o incluso que yo sea, ¿eh? por ejemplo, con desaparición del futuro del subjuntivo, los que dicen esto es correcto, esto es incorrecto, el el, el, el espacio de variación de cada cual, que se forma donde hay un estándar, una forma, una referencia, y luego se van creando los sociolectos y sus distintas maneras de hablar. Y finalmente, la historicidad, diversidad lingüística, que une tanto lo interno como lo externo. Es decir, tiene una posición sistemática. Es la historia del la lengua en su conjunto, como un día sistema. No es el español y los dialectos americanos. No, no, no, no, no, no. El español. Es el español tanto en América como en España, y luego tiene sus variedades dialectales en cada una de las modalidades. ¿sí? Enfocándolo de este. Entonces, este es el segundo principio para establecer esa periodización. Y el tercer principio para establecer la periodización es tomar como eje el siglo XVIII. Ya lo he dicho. En el siglo XVIII algo pasa en la sintaxis del español que cambia su fisonomía eh, de manera importante. ¿sí? Y eh, ¿Y por qué el siglo XVIII y por qué la, la morfocintaxis? No porque me guste mucho, pues también, sino porque es la última de las revoluciones, el último de los ajustes que dan lugar al español que hoy tenemos. Al español que hoy tenemos, tanto en América como en España. Es el último de esos ajustes y habría que tomar como eje ese siglo XVIII. En el caso de, de América, antes, la revolución antes se caracterizaba por ser conservadora, eh, por el polimorfismo, etc., pero a partir del siglo XVIII, dicho de otra manera, la morfosintaxis que hoy conocemos del español en América, en todas y cada una de las redes americanas, nace en el siglo XVIII. Si nos vamos a los documentos anteriores al siglo XVIII, apenas vamos a encontrar en los documentos, esto es una constatación empírica, elementos que hoy son característicos del español de Argentina, del español de Chile, del español de México, etc. Apenas vamos a encontrar estos elementos pero a partir del siglo XVIII comienzan a aparecer de golpe y algunas veces de manera eh, creciendo, de manera enorme y original, ¿no? por cuanto son las maneras americanas de responder a estos cambios que se van a dar. Bien, eh, a medida que avanza nuestro conocimiento eh, del del español, hay cada vez más indicios que nos permiten postular ...que el español americano tal cual hoy lo conocemos, pues termina de nacer en el siglo XVIII. Eh, esto no fue así en todos los niveles lingüísticos. ¿m? Por cuanto eh, la americanización la medicación de la lengua eh, se produjo a distintas velocidades según el nivel lingüístico que consideremos. Los cambios lingüísticos tienen su propia dinámica y tiempo interno de difusión y consolidación, que es notable pues Según estemos hablando de léxico, de pronunciación o de morfosintaxis. Y esto complica hasta cierto punto el establecimiento de una periodización basada en criterios exclusivamente internos. Bien, los cambios léxicos suelen ser. Los de pronunciación requieren algo más de tiempo, generalmente sobrepasan una generación e implican un proceso acumulativo antes de que se produzca reajuste que da lugar a la posterior difusión social y geográfica de la pronunciación. El cambio morfosintáctico es más perceptible y suele abarcar varias generaciones, a veces siglos, desarrollándose discretamente durante siglos en muchas ocasiones. Y cuando se produce, o mejor dicho, cuando se percibe o entra en la conciencia del hablante, suele ser de manera abrupta. Ahí va, que nos hemos quedado sin futuro del subjuntivo, pero el futuro del subjuntivo ya llevaba tres siglos desapareciendo. ¿Mm? Eh, y, pero de manera latente. El cambio morfosintáctico es lentísimo, exasperantemente lento. A partir de los fenómenos que podemos seguir en los documentos indianos, los llamados más llamados documentos coloniales, podemos deducir que la conformación americana del español se realizó a distintas velocidades según el nivel lingüístico considerado. El nivel lésico fue rápido. Desde prácticamente el inicio de... La colonización americana del español, se incluyeron indigenismo, léxico patrimonial, comenzó a adaptarse semánticamente en las palabras españolas a la nueva realidad y al nuevo mundo, se incorporaron voces africanas, etc. Es decir, la americanización del español comenzó por el léxico, pero el léxico es la parte más superficial, es como la piel de la, de la lengua, por tanto, expuesta al calor, al frío, al sudor, al cambio constante. Y supuso una verdadera revolución en léxica en el español por cuanto... Entraron por centenares las nuevas palabras en español, muchas se quedaron en América, pero muchas otras llegaron a, a España, como canoa, sabana, colate, etcétera, y pasaron a otras lenguas europeas. Este hecho ya llamó la atención de los peninsulares contemporáneos, cuyos testimonios al respecto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la continua explicación de términos que aparecen en las crónicas de Indias, en los vocabularios finales, que hay muchas obras en las composiciones poéticas que utilizaban este vocabulario americano como exotismos, o los escritores españoles del siglo XVIII como López de Vega, que dice hablan de, él dice hablar indiano. Hablar indiano es aquel que habla con un vocabulario difícilmente... Pero apenas hay testimonio de que en América se pronuncie de una manera distinta, y muchísimo menos, ni de lejos, testimonio de que hay una morfosintaxis distinta. En el siglo XVI y XVII... Por español americano se entiende un español lleno de palabras raras, para, para quien no es americano, claro, para quien no es americano, como dicen muchos de ellos, no, no, son palabras ya tan nuestras, tan, tan cotidianas, que no nos podemos entender acá, como decía Fray Pedro Simón, no nos podemos entender acá si no las usamos. El nivel fonético fonológico requiere algo más de tiempo, para que se operen en los cambios lingüísticos, que lo mismo que decir que suele presentar notable variación hasta que se resuelven en una determinada dirección. El caso particular americano, este nivel se instaló en el Nuevo Mundo en el momento en que en España se estaba produciendo una revolución fonológica de su sistema medieval. Por lo tanto, lo que se instaló en el Nuevo Mundo fueron ya los cambios en marcha, y en la mayoría de los casos fueron herencia peninsular. Esta es la herencia peninsular, pero lo americano se impondrá aquí en la resolución final de estos cambios que ya llegaban en marcha y sus resultados coincidentes o divergentes, en grado diverso y según cada fenómeno, con o bien hacia los usos septentrionales o bien hacia los usos meridionales del español peninsular. Es decir, la medicación de, de la pronunciación, esto es la configuración diatópica de la que surgirán las posteriores variedades regionales americanas, se fue fraguando durante todo el siglo XVI y XVII, y así lo podemos ver además en los documentos. A través de los parámetros que ya estableció Menéndez Pidal, en su distinción americana entre zonas de la costa, por zonas birrinales, zonas aisladas, etc. Los testimonios que nos han llegado de gramáticos y contemporáneos son muy escasos, claro, hasta finales del siglo XVII no se produce. Apenas contamos con la observación de Mateo Alemán, hablando del español de México, que decía que tenía cierta especificidad sin señalar muy bien a qué se refería en la pronunciación, o por ejemplo la carta del obispo Piedraíta que recoge Beatriz Fontanella, de finales del siglo XVII en la que con disgusto refiere que el habla de las gentes que había encontrado en Buenos Aires le recordaban al habla de Andalucía pero ya empieza la percepción de que en India se pronuncia de manera distinta tiene una configuración distinta el cambio morfosintáctico que ya he dicho es muy lento y generalmente eh, se manifiesta en la superficie mucho después de que se haya producido las barras suele pasar más inadvertido y las primeras noticias ...que nos han llegado, que advierten de que la sintaxis, la morfosintaxis hispanoamericana... ...es distinta a la española, es decir, que presenta elementos propios, caracterizadores... ...y cuando digo elementos propios caracterizadores, quiero decir elementos tan españoles... ...como los que se dan en España, son básicamente español. Pues son ya del siglo XIX, cuando Hispanoamérica además se incorpora a la historiografía del español... ...a través de gramáticas. La primera gramática del español que se hizo en América fue nada más y nada menos que la de don Andrés Bello. No podía entrar en la historiografía americana más por la puerta grande que con la gramática de Andrés Bello, que cambió las concepciones gramaticales incluso de la academia, que tendrá una influencia enorme. Es decir, y América se incorporó muy tarde a la historiografía del español, pero cuando lo hizo, lo hizo a lo grande. Y vaya así a lo grande. Por tanto, si se tomó conciencia de la americación de la sintaxis en el siglo XIX, esta se operó, como he dicho, en el siglo XVIII, que es cuando se produce esa revolución fonológica. Lo americano es la manera en que en América se va a, a producir esto. Y a partir de esta centuria del siglo XVIII, las regiones americanas irán mostrando una evolución más independiente a lo que había ocurrido en España, como señala Lipsky, e irán configurando su respectivo y formando su respectivo espacio de variación. Y también y su apreciación para la evaluación con esto es correcto, esto no es correcto, esto es de esta clase social, esto es de esta clase social, y además de manera más independiente a lo que ocurría en España. Teniendo en cuenta todo lo dicho, podemos proponer a modo tentativo una nueva periodización de la historia del español americano, fácilmente corregible y todo lo enmendable que se desee, basada tanto en criterios internos como externos, en. En los siguientes periodos. Un periodo que yo denomino de fusión, llamado tradicionalmente orígenes, quería iría desde 12 de octubre de 1492. Ahí sí que podemos poner una fecha exacta hasta el último, las últimas décadas del siglo XVI. Aquí veo los hechos históricos y, por otro lado, lo que dicen la carta de los abuelos, es decir, los documentos. En segundo lugar, un, tercer, un segundo periodo llamado reestructuración y consolidación, quería desde finales del siglo XVII... Eh, perdón, del siglo XVI, ahí lo he puesto mal, hasta primeras décadas del siglo XVIII. En tercer lugar, el llamado Transición. Está naciendo el español de América, se está terminando de configurar, que abarcaría todo el segundo tercio del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Finalmente, el de Constitución, nace ya las normas americanas del español, que sería prácticamente todo el siglo XIX y el siglo XX, con todas las polémicas lingüísticas Reintegración. Sería el siglo XX hasta el siglo XXI, y ahí tenemos que tener en cuenta el paso paulatino de una norma monocéntrica del español a la norma policéntrica. Y terminaríamos con el último periodo ya en el siglo XXI, que es el de la globalización, donde el español se ha convertido en una lengua policéntrica, reconocida así en la nueva gramática de la lengua española. Bien, eh, hay... Aunando ambos criterios, fíjense, en el cuadro de arriba he puesto hechos externos, concretamente la historiografía del español y las, las gramáticas, es decir, el paso de una norma monocéntrica a una norma policéntrica que define hoy el español. Y abajo he puesto los criterios internos con los distintos cambios. Tenemos, por un lado, en las etapas ya ha señalado aquí, fusión, reestructuración y consolidación, transición, constitución, reintegración y globalización. Fíjense, en cuanto a los cambios, ¿qué dicen los documentos? Tenemos todos los cambios iniciados antes del siglo XVI y que llegan a América, se irán cumpliendo en América, en, en América también. Al principio, en el siglo XVI, son muchísimos, en el siglo XVII ya decrecen, en el XVIII prácticamente... Casi han desaparecido. Porque no, no es que hayan desaparecido, sino que se han resuelto, mejor dicho. A veces de manera coincidente entre distintos países americanos, a veces de manera coincidente con España, a veces de manera divergente. O bien con España o entre los distintos países. Hasta ¿Mm? prácticamente desaparecer en el siglo XIX. En España, estos cambios que se heredan, que he puesto aquí como A, prácticamente ya han desaparecido en el siglo XVII. En América siguen persistiendo hasta casi el XIX. Esto se llama conservadurismo. Sin Tienen... embargo, los cambios lingüísticos que he señalado aquí con B, que son cambios que se operan en el español a partir del siglo XVI, empezaron tímidamente a testimoniarse en el siglo XVIII y eclosionan completamente y se consolidan en el siglo XXI ya. En el siglo XXI tenemos ya el español americano conformado en cada una del español americano o españoles americanos, mejor dicho, conformado en actual, es decir, el, el, sí, lo que caracteriza hoy a un texto mexicano, a un texto chileno, a un texto argentino, a un texto paraguayo, etc., en realidad comenzamos a testimoniarlo a partir del siglo XVIII. ¿Mm? En el siglo XVI y XVII, lo que tenemos es básicamente documentos que apenas se diferencian en España, salvo es que hay más polimorfismo, hay mayor conservadurismo. El futuro del subjuntivo en España desapareció en el siglo XVII, en América todavía lo encontramos en el siglo XIX, etcétera Y se van a cumplir. Todos estos cambios se cumplen en América y en España, pero en América, o bien aquí le dan una evolución distinta. Por ejemplo, el museo, El museo es un ejemplo de fenómeno que estaba en España, que estaba en América, y en España y en algunas zonas de América. Se decidieron por el uso del tú. En otras zonas de América se decidieron resolver la confluencia tú vos por el boseo. El boseo no es el uso de tú por vos. El boseo es la integración en un único paradigma del paradigma tú y el paradigma vos, el que se ha llamado paradigma boseante por los distintos tipos de boseo. Es decir, el español tenía una disyuntiva. O bien elimino el vos y me centro en el tú, ¿vale? Eligió la península y las capitales virreinales y dos tercios de América. O bien, confluyo, el paradigma todo y el paradigma vos, los integro, creo un nuevo paradigma. Del tipo vos te sentás en tu silla, donde encontramos fórmate tú y fórmate vos. El vos es un ejemplo de este A. Pero luego tenemos ejemplos de B. Es decir, eh, se produce una serie de cambios innovaciones. Todo lo que se produjo en el siglo XVII, a partir del siglo XVII, América lo ha cumplido pero a veces incluso de manera mucho más allá que España. Mucho más allá que España en el sentido de que si antes era conservadora hasta el siglo XVIII, América a partir del siglo XVIII se hace básicamente innovadora, innovadora. Y no por ello está mal ni peor. Fíjense, esto, por ejemplo, eh, eh, a partir del siglo XVIII se impone en español marcar la marcación, una marcación interna del español, que es decir, se si complemento directo. Es persona, ponemos A, veo a mi amiga. Si el complemento directo no es persona, ponemos, no ponemos nada, veo la silla. Sin embargo, en muchas variedades del español, la A ha ido mucho más allá y se extiende también a veo a mi amiga, veo a la silla. En la marcación con A de complemento directo, por ejemplo. También eh, la desaparición radical, que muchas veces, que como ocurre en el mundo andino, del imperfecto del subjuntivo, sustituyéndose, como ha hecho el francés, por el presente del subjuntivo también los dos grados de referencia, es decir, este, ese, aquel, se convierten en este, aquel, o aquí, ahí, se convierten allí, o acá, allá, etcétera, Es decir, hay una serie de cambios, pero no es que América lo haga bien o mal y España lo haga bien o mal, no, sino que ante distintas posibilidades que son españolas, españolas en el sentido de español, América o una parte de América deciden unas soluciones que son tan españolas como... España y otra parte de América que deciden otras soluciones. Ambas son soluciones del español, básicamente del sistema español, que lo permite así el español. Y además, en el caso del boxeo, por ejemplo, no sería dialectal, por cuanto es la única forma que existe en, eh, en Argentina, por ejemplo. En Chile ni siquiera sería dialectal, porque hay un boxeo chileno, pero sería sociolectal. Es, está escrito a determinados sociolectos. Quiero decir que lo que en España es dialectal, muchas veces en América se hace social. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. ¿Mm? Así en España existen el español meridional y el español sextencional, el andaluz y el español de, de Castilla y de, de Madrid, etc. Pero en América se distribuye a través de sociolectos. Los sociolectos más altos tienden a un uso más sextencional, los sociolectos más bajos tienden a un uso más meridional, por ejemplo. Y esto pues también habría hay que... Eh, recogerlo de, de alguna manera. Por lo tanto, eh, la sintaxis se americanizó, pero se americanizó en el sentido de que América se hizo innovadora y propuso sus soluciones, que son tan españolas como las que se propusieron en España. Y esto puede dar lugar a ciertas paradojas, por ejemplo, el uso de vosotros, por ustedes. El uso de vosotros en un sentido objetivo es un arcaísmo. La única variedad del español la única de las 19 o 20 que hay que mantiene el uso de vosotros es el español de España, ni siquiera Canarias. Y en Andalucía está medio revuelto, pero solo el español de España. Se ha quedado, si uno de cada nueve hispanohablantes dice vosotros, evidentemente ese vosotros es un arcaísmo. Pero claro, como es el de español de España, resulta que el vosotros, eso, y esto es lo que delatan estas predicciones, el vosotros, resulta que se considera lo normal, entre comillas, en español, y el ustedes se considera dialectal. No, no, el ustedes es dialectal en España, por cuanto se escribe a Canarias y a una parte de Andalucía. Ahí sí. Pero el ustedes es la única forma que se utiliza en América. No tiene marca dialectal ninguna. Lo dia eh, eh, eh, desde el punto de vista americano, lo dialectal es el vosotros, que se escribe a España. Que siempre son tan raritos, por ejemplo. ¿Mm? Es decir, sería un arcaísmo, claramente. Igual que la distinción española entre cante-cantado, que es distinta... A gran parte de América, entre Canté y cantado los valores son distintos, América de alguna manera continúa el español del siglo XVI, España innova, hay España innova. Es decir, las innovaciones y el conservadurismo se van a producir en ambas horitas. Y el resultado va a ser siempre español, sin más adjetivo. Y termina con eh, el, el periodo de globalización, más importante, en, hace apenas 20 años se consolidó con la aparición del diccionario panhispánico de dudas, aparece el concepto panhispánico que recupera el espíritu del diccionario de autoridades de la academia, donde aparecían autoridades americanas también como autoridades, y la nueva gramática de la lengua española. La nueva gramática de la lengua española que confirma, sanciona, legitima el policentrismo del español. Y así tenemos la norma culta del español, que es policéntrica. En la ortografía prácticamente es idéntica a todos los hispanohablantes. Ahí, es así que es claramente monocéntrica. Todos los hispanohablantes, vengamos de donde vengamos, tenemos la misma ortografía. En la pronunciación, sin embargo, pues tan correcto es decir cielo como cielo. Y en la morfocintasis, pues ahí aproximadamente suele coincidir el español culto, Suele coincidir aproximadamente en un 90%, ¿eh? hay una gran unidad, y luego hay un 10% de diferencias entre distintos países eh, hispánicos, pero ese 10% son esas pequeñas diferencias eh, eh, que están además en la norma de esos países, como el uso de ustedes por vosotros, o el uso de eh, he estado enfermo y continúo estando, el sentido de, de reiteración que aparece en, el, en, en los tiempos compuestos, etcétera, o otros usos como se los dije a ustedes. Eh, que también está en todos los ociolectos, eh, y en el vocabulario sin embargo, es enorme la diferencia los diccionarios de americanismo son enormes pero ya he dicho el vocabulario, es la parte más superficial es la piel de la lengua, expuesta a los cambios, los decastes, etc. y ahí puede haber muchos cambios, pero la parte esencial de la lengua sigue siendo básicamente la misma, por lo tanto a ambas orillas se habla español sin más, y en ambas hay distintos espacios de variación, luego hay una serie de normas y tienen que confluyen en lo que es un ideal de lengua, que es una norma panhispánica, es decir, los hispanohablantes de hoy día, de la globalización, tenemos un mayor conocimiento diasistemático, es decir, conocemos mejor la manera de hablar de los otros, pero también, y esto es importante, como señaló Garatea, hay hoy día, a diferencia del siglo XIX incluso del siglo XX, y cada vez con más fuerza, hay entre todos los hispanohablantes, venga de donde venga, una cultura policéntrica, una cultura policéntrica que Es fundamental. Y esto es lo que va a asegurar que nuestros nietos, pues todavía sigan diciendo que hablan español, frente a otras lenguas. Bien, y con esta visión así, pues sintética, termino y ahora, pues con mucho gusto, eh, respondo a dudas, preguntas, etcétera, o comentarios que, que quieran hacerme, con mucho gusto. Juan Pedro, qué excelente, qué excelente, qué, qué pedagógico y, y, y qué innovador, están, eh, están aquí eh, emocionados con, con tu comunicación en el, en el chat, eh, yo te quería hacer una consulta pequeñita que yo creo que la hablamos sí. alguna vez hace mucho tiempo en un alfal, en ese alfal de Alcalá que debe haber sido 10 años atrás, el, do, el, el 2011, porque eh, eh, también relativizas tú la concepción de coinización y estandarización para este proceso de, de periodización, y me vas a creer que ayer en una clase volvió a salir eso en el tapete, y, y claro, me dieron unas ganas enormes de, de que primero hubiera sido este simposio, porque como sabía que ibas a hablar de tu propuesta de, de periodización, eh, ibas a tocar eso, entonces me gustaría que que de alguna manera eh, comentaras brevemente eso para luego ya darle la palabra a, a los asistentes. Muy bien, pues te, te lo comento porque ahí soy escéptico, pero escéptico desde un punto de vista empírico y sobre todo también a través de los trabajos de una tesis doctoral que tuve el honor de dirigir, de Antonio Corredor, donde de alguna manera lo induje a que fuera por esos terrenos porque tiene una serie de hipótesis que él corroboró ahí muy bien. Eh, claro, el, Ahí se encontró muchos problemas, espero que me perdone, pero los resolvió de manera magistral. Bien, vamos a ver, la teoría de la coalización de esta decisión es muy interesante. Sin embargo, lo que yo, utilizando la misma documentación que utiliza Beatriz Fontanella y Granda, Rivarola, y retomando lo que ya dijo Amado Alonso, amigo de fatigas de, de Enrique Zureña, que formaron ahí un, un frente importantísimo, Retomando eso y utilizando la misma documentación del mundo andino, se dio cuenta que no, no responde lo que le encontrado en su documentación andina con lo que proponen eh, Granda y Beatriz Fontanella. Yo en mis mismos documentos, y en corredor en los suyos, han encontrado lo mismo. Lo digo de otra manera. La teoría de la coinización y estandarización funciona muy bien en el nivel fonético-fonológico, cuando se habla de neutralizaciones, de coinización, etc. Pero apenas hay datos para la morfosintaxis. ¿Qué es una coinemorfosintáctica? ¿En qué consisten los procesos de amplificación en la sintaxis? ¿Cómo funciona? Es más, toda teoría científica tiene que permitir hacer unas predicciones. Entonces, la teoría de la colonización y estandarización permite hacer predicciones en la pronunciación y en efecto, vamos a los documentos y lo encontramos. Pero en la monosintaxis no. En la monosintaxis precisamente aparecen un montón de elementos en La mayoría de los documentos, lo que escribían nuestros abuelos, no la literatura, lo que escribían nuestros abuelos. Un montón de elementos que, va, que van en contra de lo que es una coinet. Por ejemplo, el polimorfismo, que es propio de gran parte de los documentos hasta el siglo XVIII, el polimorfismo, bide, bio, etc., es anticoinético, puesto que la coinización lo que lleva inmediatamente es a una reducción de variantes, a una simplificación, reducción de variantes y... ¿Una selección rápida? Pues no, el polimorfismo no, el futuro de subjuntivo es antecoinético. y el futuro de subjuntivo tenía que haber desaparecido, sustituido por el presente del subjuntivo y sin embargo en gran parte de América va a seguir persistiendo y en algunos casos como Argentina hasta el siglo XIX. Eh, la diferencia entre canté he cantado del español tendría que haberse resuelto como ha hecho hoy día por ejemplo el español de Perú, que dicen he cantado en lugar de, han neutralizado, he cantado, canté en, en, en que el español no utilizado encanté pero ¿por qué en el siglo XX? ¿por qué no ocurrió en el con una coenición a través de simplificación y reducción de variantes? es decir, la morfosintaxis y las predicciones y no permite hacer predicciones en la morfosintaxis cualquier predicción que hagamos en la morfosintaxis vemos que los documentos inmediatamente nos la desmienten luego los documentos a nivel al menos en el nivel morfosintáctico se acercan más a lo que dijo eh, por un lado, eh, eh, Rivarola, es decir, a la reestructuración patrimonial a partir de esos documentos, que al fin y al cabo es lo que dijo Amado Alonso y de alguna manera se hace eco Enrique Zurella. Hemos vuelto otra vez al tema, ya no tanto al tema del andalucismo, antiandalucismo, etcétera, eso es otro cantar, eso ya son otro tema, como al tema de, eh, de la nivelación de la que habló Amado Alonso de alguna manera hemos vuelto ahí, pero desde este otro con muchos más datos, con muchos más documentos y con otras perspectivas teóricas, entonces digamos que la colonización funciona muy bien en unos niveles pero no funciona en otros ah, toda teoría científica tiene que funcionar bien en todo, el lenguaje no va por niveles, los niveles los hacemos los lingüistas pero cuando una persona habla no piensa, ah, estoy empleando el nivel fonético fonológico, ah, ahora voy a emplear el nivel morfosintáctico para emitir una frase con el nivel léxico, no, sencillamente habla y ya está. La, la, la separación en niveles es una cuestión teórica. Entonces, si funciona bien en unas partes, pero no funciona en otras, hay algo que no va La teoría de... Eh, sin embargo, yo lo que me he encontrado, por ejemplo, yo comparé dos regiones, lo que fue mi tesis, Ecuador, por un lado, y Venezuela, por otro, que pertenecían a virreinato de Nueva Granada, una costera y más cerca del Caribe, la otra con lenguas en contacto, que he hecho, etc. Y sin embargo, yo me encontré que, por un lado, eh, los documentos de una zona, por ejemplo, las costeras, respondían mejor, no totalmente, pero mejor a la ecuanización. Pero los documentos interiores, como los que encontré en Ecuador, respondían muy bien al criterio de, de Rivarola, de reestructuración patrimonial, la otra teoría. Con lo cual, las dos teorías no terminan de decir, pero las dos conjuntas dicen. Hace parte de una tercera teoría, quizás de síntesis, a partir de los elementos que nos dan los documentos, porque las dos tienen razón y no tienen razón. Hay elementos que no permiten predecir. Y en ese momento hay que buscar una nueva teoría. No sé si he respondido a tu pregunta. No, estupendo, y de una manera eh, increíble, ¿no? Muchísimas gracias. Y yo creo que es por lo que comentas tú también, ¿no? Haciendo hablar a los documentos, y por un lado y por otro lado, con, con el avance de los estudios de morfosintaxis histórica, que quizás en la, eh, para Germán de Grande y para eh, Fontanela de Weinberg no estaban aún desarrollados. Pero mira, ya están saliendo muchísimas eh, consultas. Por ejemplo, Kelly Werner dice, ¿podrías comentar un poco más sobre la gramática de Andrés Bello, ya que la pusiste como un punto de inflexión? Sí, la gramática de Andrés Bello es un punto de inflexión por dos hechos fundamentales. El primero, ya lo he dicho, con esa gramática se inicia la historiografía, la, la aportación americana a la gramática del español. La primera gramática española que surge en América es la de Andrés Bello. Española me refiero del español. Sí que hubo gramáticas, claro, de las lenguas indígenas, toda una labor historiográfica de los monjes que se dedicaban a hacer gramáticas de lenguas indígenas. No, no, del español. La primera aportación a la historiografía del español está en Andrés Bello. Y de ahí se deriva la segunda característica importante, el hecho fundamental. Es que con Andrés Bello, se dice que Andrés Bello defendía un modelo centro donde todos tenían que pronunciar así. No, eso es falso. Andrés Bello se le ha entendido mal. Porque Rufino Huervo es la moneda que es un claramente purista. Tenemos que hablar como se habla en España. Y, y, y todas las gramáticas puristas. Pero yo no era un purista. Era un purista de otra manera. Pero eh, lo que proponía con su gramática, y ese es el elemento importante, era la creación de un modelo hispánico común, de gente educada. Donde cabida también los usos que la gente educada, los usos sintácticos y los usos americanos que la gente educada usaba en América que eran tan legítimos como los españoles. Y decía Bello, y cuando los españoles se aparten de esto, se les llamará al orden. Igual que a los americanos se les llamará al orden cuando se aparten de esto. Porque Bello se basa en los modelos que había en la época viral en los, la literatura del siglo de oro, en los grandes escritores, tanto americanos como españoles, y propone un modelo hispánico. Ese es el modelo. Y es purista en su modelo hispánico, pero no porque hay que seguir fielmente a la península. Si él propone... Seguir fielmente, por ejemplo, la ortografía con C, con Z, etcétera, y la pronunciación no era porque se decía así en España, como propone por ejemplo Cuervo, sino que era porque así lo hacían nuestros antepasados y tenemos que ser fieles a nuestros antepasados. Y nuestros antepasados distinguían entre S, C, etcétera, y nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. El modelo hispánico de integración de lo americano en la norma del español es el primer ladrillo que da lugar a lo que dos siglos después de don Andrés Bello se va a llamar el Policentrismo del español. La gramática panhispánica, la nueva gramática del español, que de alguna manera discreta, tímida, nace con Bello, va cobrando fuerza y se consolida este modelo panhispánico de integración de lo americano, de la creación de una norma en, eh, en la nueva gramática del español. Digamos que el punto de inicio fue la gramática de Bello y el punto de llegada es la nueva gramática del español que apareció hace unos 15 años, o así aproximadamente. Oye, mire, salen, siguen saliendo dudas, y yo también tengo hay muchas notas, claro. pero, pero Juan Pedro, o sea, el... el... Da tanto para, para reflexionar tu propuesta. Mira acá, eh, Cristina Simón dice, excelente propuesta de periodización, pero me gustaría señalar que en el diccionario panhispánico de dudas el 70% de los errores sancionados son, son de usos hispanoamericanos. Eh, página 12, 2013 cita, esto resulta cuanto menos curioso si atendemos a la idea de que en una comunidad pluricéntrica se debería normar lo que es general a la mayoría de los hispanohablantes, ¿no? Buena reflexión. Sí, vamos a decir, sí, ahora voy a meter, bueno, una cosa también, Soledad, eh, puedes llamarme Juan, yo soy Juan Pedro en, en, en, en las publicaciones, etcétera, porque sé que hay otro Juan Sánchez en Estados Unidos que además es ah, okay. para distinguirme, yeah. sí, pero a mí me puede llamar Juan como me ha llamado siempre. ¿Eh? Eh, ahí sí, afortunadamente él se dedica a cuestiones de español para extranjeros, etcétera, pero no bien, respondiendo a esto, evidentemente eh, el diccionario panhispánico de dudas tiene toda la razón, eh, pero hay dos hechos importantes, el diccionario panhispánico de dudas y la nueva gramática, el diccionario panhispánico de dudas es más restrictivo que la nueva gramática la nueva gramática es mucho más amplia en este sentido y acoge muchas más formas el diccionario panhispánico de dudas es un inicio un inicio que viene desde una larga trayectoria monocéntrica donde todavía se acusa cierto monocentrismo, todavía. Y hay algunos autores que, al igual que, que este que me ha hecho la observación, ya se lo han dicho claramente. Es decir, eh, es un inicio y es previsible que en las sucesivas ediciones este tipo de cosas se va a ir reduciendo. Pero lo importante no es esto, lo importante es la observación misma, porque esa observación que me hace esta persona demuestra... Algo que para mí es muy grato y es que hay una gran cultura cada vez más imbricada, cada vez más establecida, policéntrica. Una cultura policéntrica de reivindicación de lo propio, es decir, la cultura policéntrica del español que termina que ya ha sido sancionada por la nueva gramática. Es decir, estas preguntas solo se pueden hacer desde esta cultura eh, policéntrica. Entonces, sí, tiene razón, pero digamos que eh, aparece eh, la primera, el, el diccionario polihispánico al menos aparece ya panhispánico. Ya hay una buena intención y ahora vendrán sucesivas ediciones, aunque eh, eh, que lo vayan cambiando, espero, espero que, que lo vayan cambiando hasta que se consolide definitivamente ese policentrismo y que lo que es erróneo en un sitio, pues se erróneo en otro o lo que es erróneo en un sitio pueda ser perfectamente válido y correcto en otros sitios sin ningún problema. Totalmente, o que, cada, o, o que cada variedad de alguna manera trabaje en pos de su ejemplaridad también. Eso es interesante, claro. no esperar eh, lo que diga el diccionario panhispánico de dudas que al parecer no ha tenido ninguna reedición y no la va a tener porque... Eh, al parecer la Fundeu es la que está teniendo más, eh, más peso ahí porque también está en, en, en internet. Eh, miren, siguen eh, comentarios, pero ya estamos en la hora, lamentablemente van a quedar los comentarios. Juan, querido, es que claro, como me comentaste que era Juan Pedro para... para ahora entiendo, Juan Pedro Exacto, para la... para distinguirme del Juan Sánchez que hay en, ¿Sí? en Estados Unidos en, en nivel publicaciones, conferencias, etc. Pero a ¿Sí? nivel personal ¿Sí? porque llamarme... ahora par, entiendo, sin... porque yo te llamo a Juan toda la vida, pero ahora entiendo... Claro, y, sí, y, sí por eso sí te dije no, en el cartel por eso, para que no sea, que no crean que va a dar la conferencia el, el Juan Sánchez San, norteamericano que hay por allí, que no, que soy yo. Y entonces pongo eso para distinguirme así, pero a nivel... Muy bien, pero, verdad, pero con contigo ahí al frente... Eres Juan, claro. sí, para mí siempre ha sido Juan. Juan, querido, eh, eh, nada. nada, estamos agradecidísimos por, por, por, por esta cátedra maravillosa. Nuevamente, un, un, un aplauso enorme. Pues muchísimas eh, gracias. Y, y nada, y ya le comentaré. Que, ¿Mm? Dime. Que, es, nada, que espero que os haya interesado, sobre todo si, si motivo determinadas reflexiones, tanto a favor como en contra, es decir, al menos ya habrá tenido éxito todo esto Totalmente. me tienes aquí a tu disposición para lo que necesites con mucho gusto y si me permite hablar de, de mis cosas uy yo felicísimo lo sé lo sé sí, y por sí. eso por eso hay a que aprovecharte ver. y luego quiero sacar una publicación de esto así que no sé si, si podrás colaborar porque sí, realmente con mucho gusto. ya con maravilloso maravilloso entonces sí, sí. si te parece voy a copiar la, la, los comentarios del, del ¿No? chat y te los envío sí, sí. por por correo, ah, gracias, un abrazo. ¿sí? Pues abrazo nada, un abrazo, entonces, y seguimos en contacto, Soledad. Sí, ¿vale? abrazo. Pues, gracias pues nada, por todo.